No. A ver, vamos. Ah, ¿qué ah le... le valió. Ah, sí, ya le iba a poner ya acá. El cielo, hasta el cielo. <ríe> Cuidado, eh, que no nos la vayan a tumbar. Luego esta madre aquí. Luego qué? F5. Aquí. Sí. Ah, qué qué. Adiós. <risa> <risa> <risa> Ey, alguien ¿Adiós, me disparó. Ah, oh, no. Vámonos. Espera, espera, espera. Uh -huh. A ver, a ver. ¿A dónde? Me la pusiste en los pies con razón salí volando. No. Me quedé sin madera, en serio. Mira, eh, atento a esto, chavales. Atento a esto. Ay si sí te va a matar creo, a ver ahí. Sí. What? Adiós. Bájate bájate ya bájate me ya. voy a bajar aquí en el este techo de la casa. Bájate, bájate ya. Ah, no caí en la casa, qué mierda. <ríe> Hostia. Ay, me caí pendiente. Ay, Bien. no, caí del otro lado. Aquí hay un. Aquí hay una automática, una acá. ¿Se sirve? Ay, Dios mío, con tu escalera. Menos es la que se está cayendo. <risa> ¿Qué ¿Qué, qué, <risa> ¿qué está pasando? Dios. Vamos camino Ahora a la derecha. Sí. Ahí está tu, atrás ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ah! Pobre idiota <risa> ¡Un escudo! ¡Dos escopetazos en la boca! ¿A cuánto te quedaste, amiga? A 25 de vida, ¿eh? esto es un cachondeo. Esto es un cachondeo, eh. Full escudo, tío, si te deleteé. De de te borré del puto mapa, amigo. Reza, Lorinzo, Lorinzo. Aparte, me mata un tío que se llama Lorinzo, eh. Lorinzo. Cúrate, cúrate, cúrate. Con cuatro velas ahora mismo, Jesucristo. Oh. Me voy, me voy, me voy, me voy. Eh, Buenas, señor Trix? Gracias por ver el stream. Ya, bueno, esta ya moría. O no? No, no me mates, por favor. Te prometo que te dejaré vivir. ¿Dónde estás? Oh, oh, oh lo maté. <ríe> y me quedé con 4 de vida. Te salvaré, compañero Madre mía, que vaya salvadita le he hecho a mi compi, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Increíble, chavales Bájate ahí, pajarito. Bájate ahí. Que es mis querido. Oh, qué buena partida. Uh, qué buena partida, uh, sí. Bueno, cuando dije de palitos, era en la montaña, ¿no? <risa> Debe estar en un arbusto ¡Sepárense ah, todos! ¡Sepárense todos abajo! ¡Ahí en el oso! ¡En el oso! ¡En el oso! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Voy a rucharlo, ¡Voy a rucharlo, ¡Voy a rusharlo! rusharlo. ¡Sepárense todos! ¡Sepárense todos! ¡Eh! ¡Le da! ¡Le da! ¡Bien! Muchos, oh, eh, sí, <risa> <risa> <risa> bueno. Mucho, mucho pasos aquí, ¿no? Otra victoria más, gente. Vamos, concha su madre, bien huevón. No sé, me explotó algo en la jeta. Sí, le bajaron, le bajaron a la escalera. Rodero, a ver, ¿No rodearon Están bien. bajando a la escalera. ¿Qué chingados hacemos ahora? No, pues nos esperamos. Golpechito, golpechito. ¿Okay, okay. Corre, ve a la chingada, <risa> Esta táctica mánico? no la Esta táctica sí funciona, corre. Me <laughs> lo pánico, mi cabrón me <laughs> asustaba Vamos a ver si es que sea Vamos a ver si es que sea la que haya ido, ¡Ah! Venía solo también o qué onda hostia, no me jodas. Ah, estoy muerto, estoy muerto aquí, eh Aquí muero, aquí muero, aquí muero, aquí muero ¡Hace, ah, mamó! ¡Hace ah, mamó! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Chinga tu madre! ¡Buen momento por utilizarlo! ¡Ah! ¡Vaya puta mierda! ¿O no? O oh, sí. <risa> veloz. <risa> ya le tronó la computadora, veloz que la ve. Que bueno estaría que puedas disparar en el aire. Esta bueno. o sería next level motherfucking shit. Eh. Uy. ok. ¿Ya cuántos eh, cuatro. Pero okay. alguien mató a este desde arriba. Pobres menes, no supieron de dónde les pegaban Ah, ya lo vi, ya lo... son dos, ok El otro, ¿dónde está? Sí, lo, oh, ya lo vi Vamos, por favor, todos a la vez. Ah, soy malísimo, tío. ¿Por qué no giran las cosas, tío? Cuando le digo que giren, tronco, qué asco, tío. Ah. Tranquilidad. Pues Z, tío, muchísimas, muchísimas gracias. Nada, ah, no le des juego, ¿para qué? ¿Para qué le quiero dar? Está sobrevalorado eso. ¿eh? ¿Qué haces, tío? ¿Y este el otro? Nadie me está viendo a mí, quedan tres, dos y yo. Uno debe estar aquí y otro por la izquierda. ¡Toma! ¡Toma!